El corazón. The heart. Sistema cardiovascular. Cardiovascular system. El bombeo de sangre. Pumping blood. Aurícula izquierda. Left atria. Válvula mitral. Mitral valve. Ventrículo izquierdo. Left ventricle. Válvula sigmoidea aórtica. Aortic valve sigmoid. Aurícula derecha. Right atrium. Válvula tricúspide. Tricuspid valve. Ventrículo derecho. Right ventricle. Válvula sigmoidea pulmonar. Pulmonary valve sigmoid. Tabique interventricular. Interventricular septum. Nódulo auriculoventricular. Atrioventricular. El nódulo sinusal. The sinus node. Venas pulmonares. Pulmonary veins. Arteria aorta. Aorta artery.